Bueno, en el día de hoy eh, hemos intentado llevar a cabo un encuentro con la, los diversos actores del caso que aqueja diversas comunidades eh, de esta zona, fundamentalmente la Escuela Salome Ureña, de aquí de Génimo, donde nos encontramos, de este liceo, profesor Juan Emilio Bos y Gaviño, de la Escuela Ana Celeste Fernández de La Guama, de la Escuela Pedro Mir de La Boca de Colón de la Escuela Angélica García Moya, de Colón, de la Escuela Gastón Fernando del Lidne de la Marga. Centros educativos que de manera constante se ven expuestos a la intoxicación de sus estudiantes por la aplicación de pesticidas. En el día de hoy, un actor fundamental para buscar una salida a esto, que es agricultura, medio ambiente y los dueños eh, o los propietarios de parcela no, no hicieron acto de presencia. Desconocemos la razón, si fue que no fueran invitados por la Dirección Regional 07 de Educación o que no le interesa la situación que aquella y que pone en peligro a estudiantes, a personal de apoyo administrativo y a docentes. Efectivamente, así como tú lo dices, que eh, continúan las dificultades. Eh, por desgracia... Hay cinco centros que han tenido que irse a la virtualidad, porque cada vez que ocurre un incidente de esto resultan afectados estudiantes, maestros y otros empleados. En algunos casos eh, hay que hospitalizarlo. Eh, tenemos un caso de una estudiante, por ejemplo, de una escuela hermana, que eh, por seis días intensivo, eh, corriendo bien vida y que la familia está gastando ya más más de 100 mil pesos estamos eh, reunidos hoy tratando de buscar una alternativa eh, nos faltó la presencia de los parceleros que son la parte la contraparte a esta situación y esperando que esta vez eh, las autoridades las diferentes autoridades pues, puedan hacer su trabajo en la zona se está produciendo un fenómeno y es que los productores agrícolas de la zona, tanto arroz como plátano, entre otros, están usando un agroquímico que antes al parecer no lo usaban y que está causando intoxicación en los centros escolares, tanto en el liceo profesor Juan Bosch como en el, en el liceo o en la escuela de Colón. Nosotros ya como Ministerio Público de Medio Ambiente nos hemos apersonado en varias ocasiones por aquí y hoy se convocó a esta reunión conjuntamente con parceleros pero estos no están presentes a los fines de buscar una solución a esta situación.